Nuevamente, residentes en el sector Guzmán de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron el mal estado en que se encuentran sus calles, esto ante el olvido de las autoridades. Cuando miren la situación que se encuentra en la calle, a dos cuadras de la avenida Libertad, a ver si el alcalde Ale Díaz con el presupuesto procedativo cae en el ayuntamiento, a ver si no arregla estos barrios, que eso da vergüenza que como dice a tres cuadras de la avenida Libertad estos barrios se encuentren en esta situación de que estamos viviendo. Hacen llamado a la alcaldía a resolver la problemática, pues cuando llueve es imposible transitar por la vía. Pero estamos esperando a la respuesta de nuestro alcalde Ale Díaz para ver si nos arregla la calle, principalmente las calles primeras, entrando por la fábrica de Blos Moya, que está en un estado de mala situación, donde los vehículos casi no pueden pasar. Y en la segunda etapa también se hicieron las ceras y lo contienen Pero obvio, se está dañando porque... Los camiones cuando bajan a llevar material y el agua, también los camiones de noche también los rompen porque la calle no están rellenadas. Que venga a arreglar la calle, <ríe> alegría. Y hay gobernadores también, que vengan a arreglar. Ay no, no se cruza cuando está lloviendo, imagínense, esto es un tollo. Que vengan a arreglar la calle y a que nos dejen el agua también si pueden. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.